Hola a todos, hoy os un vídeo en el que os voy a explicar cómo hacer un soporte para bicicleta para vuestra cámara de acción. Tras un tiempo buscando un soporte para mi cámara de acción y ver que los soportes andan en torno a los y más baratos, llegué a la conclusión de que, vaya, ¿por qué no lo iba a poder hacer? Entonces se me ocurrió que para hacer un soporte tan solo iba a necesitar algo tan sencillo como adquirir un reflector como este, que lo podemos encontrar en mi por menos de euros un tornillo de rosca universal que es compatible con todo tipo de cámaras y un destornillador Lo primero que voy a hacer para hacer el soporte para mi cámara va a ser desmontar el reflector, ya que tengo que quitarle esta parte porque es una parte que no me interesa. Entonces la quitamos y ya me quedo solamente con esta parte de lo que es la estructura del reflector. Una vez desmontado el reflectante, solo nos queda montar la cámara en el soporte. Por lo que cogemos el tornillo, lo colocamos en uno de los agujeros que tiene el soporte, lo roscamos, y listo, ya tenemos nuestra cámara montada en el soporte. Una vez tenemos el soporte montado, solo falta decidir en qué parte de la bicicleta lo vamos a colocar. Con este soporte podríamos colocar la cámara o la parte de trasera, la tija, de la forma que tengamos un plano trasero de nuestro recorrido de la bicicleta lo podríamos colocar en la parte trasera junto a la rueda, teniendo un plano tanto de la rueda como de lo que está ocurriendo el o, como en mi caso, en el manillar. De esta forma, en el manillar podríamos elegir o bien si queremos un plano frontal o un plano de la persona que está conduciendo la ley. Como lo que busco es un plano en primera persona, lo que voy a hacer es colocarla en el centro del manillar enfocando hacia la parte de arriba. De esta forma conseguimos que enfoque la cara y no quede descuadrado el plato. Apretamos bien y listo. Ya tenemos nuestra cámara preparada para la carga de mañana y podréis ver el resultado de cómo ha quedado el vídeo grabado con la cámara y el soporte en el próximo vídeo. Muchas gracias por